Tour 2022 llegó a la ciudad de Atlanta, donde cientos de miles de personas disfrutaron de este evento, que rinde a tributo a la cultura chicana. Lalo de los Crazy Vatos, Lalo, hablando un poco acerca de este evento. Bueno, pues uh, como ya saben, uh, ya habían asistido ustedes a, años anteriores a los shows que hacíamos antes, pero pues esta vez decidimos llevarlo al otro nivel y traerlo en, en una exhibición 100% de All-Riders y pues como ven, es, es, es un éxito total. ¿Cuántos carros hay en exposición? Aproximadamente 300 carros adentro. Nos asombra un poco cómo ha crecido la cultura de los Riders aquí en Atlanta, ¿no? Sí, sí. Sí, no, um, parte de eso, ustedes fueron parte de eso, parte del crecimiento. Me acuerdo de las primeras entrevistas que nos hicieron cuando mi grupo era de cinco, ¿te acuerdas? Eran los cinco, comenzando, y pues como que todo se dio sin, sin buscarlo. La ayuda de ustedes, eh, otras personas también que nos han ayudado, y pues el resultado está aquí, es el trabajo de todos. Creo que aquí la cultura ya, ya ha crecido bastante porque este, originalmente... Fuimos los que empezamos esto en el año 93, le doy muchas gracias a todos los clubes que soportan esto aquí en el estado de Georgia y por igual a mi club, mi propio club de Latin Low, que ya vamos a cumplir 30 años para el año que entra de ser Latin Low. Me encanta, me entiendes, ahora sí de que esto es la cultura mexicana, la raza, puro mexicano, ya sabes aquí andamos aquí representando la cultura. Los Lowriders, la verdad me siento bien emocionado, como niño chiquito, es una emoción. Eh, este evento es histórico, pues sabemos de Lowriding que cada quien quiere tener a lo que es Lowrider Magazine en su casa. Atlanta es nuestra casa, este año se nos hizo y pudimos traerlos y pues sentimos que es histórico, verdad, es bien bonito, cada año lo vamos a echar más y más ganas ¿verdad? para que la gente tenga un evento bonito de estos, porque no son de todos los días, verdad o Los Carros Lowrider low es solamente la cultura de Lowrider. Nadie de esta gente tiene nada que ver con, con, con pandillas, ni nada que ver, es puramente con familia. No se dejen llevar por las apariencias y, y acérquense a la cultura y van a ver que, que todo es 100% familiar y es más el arte hacia Los Carros y el arte hacia la cultura de Lowrider. Sin lugar a dudas, Los Lowrider, la familia y la música fueron los grandes protagonistas en este evento donde se le rindió un tributo a la cultura chicana. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. ¡Hasta la próxima!